Estamos presentes en el Sindicato de Empleados de Comercio con Eugenia Meana, quien es eh, encargada del abordaje territorial del Ministerio de Desarrollo Social, haciendo entrega de una mesa de trabajo a distintos productores emprendedores de la provincia. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos recorriendo eh, algunos emprendimientos y conociendo de cerca a algunos productores correntinos y correntinas que recibieron financiamiento del, del Ministerio de Desarrollo de la Nación, de un programa mediante el cual... Como ves, eh, nos contaron estaban recibiendo maquinarias y herramientas que les permiten potenciar eh, los emprendimientos que llevan adelante. En este sentido, ¿cómo ve la realidad de los de los emprendedores de la provincia? Bueno, hicimos un recorrido por algunas algunas localidades y visitamos diferentes propuestas productivas. Estuvimos en una cooperativa, en una empresa recuperada eh, vinculada a, la, a, a lo textil, eh, nada con la herramientas que recibieron, sobre todo con la maquinaria, que es un insumo de mucho valor, pudieron ampliar su producción con incorporar 50 trabajadores más. Este, vamos a ver si podemos fortalecerlos para sumar en la cadena de valor un poco más de esa producción. Después estuvimos visitando una fábrica de dulces, eh, conociendo ahí un poco las dificultades que tienen eh, los pequeños productores para hacerse de las materias primas con, con la situación de la sequía y demás. Y ahora conociendo diferentes... Eh, propuestas productivas que salieron a través de una fundación donde eh, hay propuestas gastronómicas, textiles, de peluquería Y bueno, son herramientas que le permiten a, a la gente nada, hacerse su, su sustento diario Así que es muy importante para nosotros poder estar aquí ¿Esta entrega a qué responde? ¿Responde a una necesidad que tienen hoy los emprendedores? A, una, a un difícil momento que pasan económicamente los emprendedores ¿A qué responde esta entrega? Este tipo de, de propuestas siempre la llevó adelante de desarrollo tiene que ver con poder estar cerca y acompañar eh, a, a la gente que lleva adelante su propuesta su, su pequeña pyme su o bueno que tiene un saber un conocimiento y quiere nada vivir de eso y a veces no cuenta con, con el dinero suficiente para poder adquirir eh, maquinarias y herramientas que tienen un valor muy importante eh, entonces bueno ahí es donde nosotros entendemos que tiene que aparecer el estado eh, para acompañarlos, conocer qué están haciendo, cómo lo hacen eh, y ayudarlos a ampliar eh, esa gestión que están llevando adelante solos así que nada es un orgullo y una alegría por estar acá. El centro de referencia es la delegación que tiene desarrollo acá, Desarrollo Social de la Nación eh, porque estos, nosotros recorrimos un par de emprendimientos que recibieron financiamiento pero obviamente integran también un programa que se llama Banco de Herramientas, de esto donde estamos hoy calculamos que en 30 días vamos a poder estar haciendo entrega de todas las maquinarias e eh, eh, insumos que van a recibir, esto fue como una, como una aproximación y un conocimiento a todos eh, pero eso si querés estar la compañera por acá para que te cuente bien todo lo que estamos haciendo en la provincia porque es más amplio de lo que estuvimos hoy bien, Muchísimas gracias A vos